Soy Naúm Amador, les saludo desde Honduras, de la Iglesia Metodista Unida Resurrección, en 10 de septiembre Talanga. Soy miembro de esta iglesia hace 21 años y sirvo como pastor los últimos cuatro años. Esta comunidad cuenta con 619 habitantes, con un nivel socioeconómico muy bajo. Además de esto, tenemos la presencia de pandillas, tráfico de droga, violencia. Y esto hace que muchos de nuestros niños y jóvenes sean vulnerables y caigan en esta situación complicada. Precisamente por esta realidad, como iglesia nos proyectamos al apoyo a las familias y especialmente a los niños y jóvenes. Nos esforzamos en apoyar a las familias en el área espiritual y económica. Y en el caso de los niños, los apoyamos en el área educativa, que es una forma de combatir la pobreza. Yo mismo soy resultado de este proyecto de beca y tenemos otro proyecto que es el comedor infantil donde atendemos a más de 20 niños. En todos estos proyectos, a través de las ayudas, les evangelizamos y les discipulamos. Muchas gracias por el interés y el apoyo que nos han brindado durante todo este de estos años. Las puertas de la iglesia están abiertas para ustedes. Nos encantaría que nos visiten. Dios les bendiga.